Actualmente en la Agencia Nacional del Espectro estamos trabajando en un proyecto de simplificación normativa que pretende que la ciudadanía pueda tener una más fácil consulta. Eh, vamos a tener de 36 actos administrativos a uno solo en el que vamos a poder encontrar toda la planeación eh, y atribución del espectro. Adicionalmente a eso van a haber temas asociados por ejemplo con el uso libre vamos a encontrar una nueva versión de uso libre, eh, de una nueva estructura y demás, pues para que todas las personas puedan entenderla mucho más sencillo. Adicionalmente, encontraremos temas asociados con las distancias, que responde a las necesidades y requerimientos de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en términos del uso de las redes, la calidad del servicio y el crecimiento escalable. Además, atención de emergencias y desastres para banda angosta que pretende eh, destinar unas frecuencias a la transmisión y recepción de mensajes de voz en banda angosta que garanticen la existencia del espectro radioeléctrico para comunicaciones autoridad-autoridad durante la primera atención de una situación de emergencia o desastre. Encontraremos una actualización e inclusión de planes de distribución de canales radioeléctricos del servicio fijo punto a punto. Adicionalmente en este acto administrativo se incluirá toda la atribución que está presente en el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. La Agencia Nacional del Espectro sigue trabajando en fortalecer la comunicación con las personas y con todas las entidades públicas y privadas.